Hola, familia. Regresamos con este segundo video de esta serie de las metaaventuras, los negocios. En este segundo video vamos a hablar sobre que tenemos un jugador que es el diseñador y tenemos a otro jugador que es el fabricante y el vendedor. En el primer ejemplo hablamos de que el mismo jugador sería el diseñador, fabricante y el vendedor. Ahora hay dos jugadores involucrados en esta serie de empresas negocios y vamos a ver cómo funciona mis ideas locas así es que vamos a ver de qué se trata esto bueno en este segundo ejemplo como les había mencionado un jugador es el diseñador este jugador aún no tiene los recursos necesarios en plan, como los sparks o propiedades grandes este diseñador se asocia con otro jugador grande con sparks y lotes grandes. Este jugador, el diseñador, le vende los diseños a otro jugador. El diseñador no tiene que preocuparse por la aprobación de los diseños. El diseñador siempre le sacará ganancia a sus diseños siempre y cuando estén bonitos. Muy muy importante porque si, si no los diseñan como los quiere hablan, si no están bonitos, ¿quién se los va a comprar? Nadie. El diseñador no corre ningún riesgo financiero, más que su tiempo. El diseñador puede cobrar en cripto, dólares, euros, etcétera. ¿Por qué? Porque es una venta fuera del juego con el jugador que va a fabricar y vender esos NFTs dentro del juego. Creo que ahí es una, una parte muy importante. Sí, tal vez puedan pagarles en UPEX, pero creo que en este ejemplo... Estos diseñadores van a poder cobrar fuera del juego. Así no se tienen que preocupar de cómo voy a sacar mis ganancias del juego. El diseñador no tiene control de cuántos mints tenga cada diseño. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Cuando yo vendo mis diseños, no creo que tenga yo el derecho de decirles solamente pueden hacer 10, 50, 100, 1000 NFTs. El que les compró el diseño va a tomar esa decisión él va a saber qué tan escasos quiere que esos NFTs sean. Así es, como diseñador no tendremos el control de cuántos NFTs habrá en existencia, el número de mints. El diseñador no tiene el control del precio por el cual se vendan los NFTs. Una vez que venda ese diseño, ahí se acabó todo para mí. Si sí, ese diseño es muy bonito, tiene mucha demanda, no voy a recuperar, recuperar nada de, esos, de esas ventas. Y como dice el diseñador, perderá ingresos por cada venta. Inversión, tiempo para diseñar los NFTs. Gastos, internet, electricidad. Ganancia, lo que acuerden entre el diseñador y el fabricante y vendedor. Es cuando va a estar un poquito difícil saber cómo van a vender eso, qué precio les van a poner a sus diseños. No sé, tal vez al principio como todo es nuevo, estos diseños tal vez se vendan un poco barato, no muy barato. Pero si la gente empieza a ir a mi tienda de NFTs, porque tengo unos NFTs muy bonitos, ese diseñador los hizo muy, muy bien. Creo que va, vamos a tener más de banda y en el futuro ese diseñador me va a cobrar más. Y creo que hablé de esto más adelante. Importante tener un contrato desde el principio. Estipulando por cuánto se venderán los diseños. Tal vez un contrato estipulando cuántos diseños el fabricante está dispuesto a comprar en la primera ronda. No sé, familia. Creo que es importante que traten esto como un negocio en la vida real. Hagan contratos. No sé, tal vez tengan testigos. Si yo como fabricante me... No sé. Le digo al chapulín. El chapulín es bueno para diseñar. Y le digo, oye, chapulín. Vamos hacer un contrato para que me des dos diseños por mes y por alguna razón el chapulín después del, del segundo mes ya no me dé esos dos diseños por mes mi negocio se vaya a la quiebra porque ya no tengo que vender entonces creo que es, es importante tener un tipo de contrato para que no tenga malentendidos para que no salgan peleados como en la vida real va a haber malentendidos la gente se va a pelear va a tener van a tener discusiones pero creo que es importante que desde el principio traten esto como un negocio como si fuera en la vida real si el diseñador hace un buen trabajo sus diseños son solicitados por la comunidad de, por la comunidad los nfts se venden rápido y a un buen precio el diseñador tendrá la oportunidad de pedir más por sus diseños una vez más digamos que el contrato inicial sea por tres meses Dos diseños por mes, que será un total de seis diseños en tres meses. Y si como diseñador veo que mis NFTs, mis diseños, están vendiendo bien, creo que tendría yo derecho a pedir un poquito más, ¿verdad? Es algo que van a tener que pensar, porque si esos, en esos tres meses se acaba el contrato y este fabricante, el dueño del, del showroom, no me quiere pagar lo que pienso que es justo, entonces... Como mis NFTs ya, ya se conocen, ya se venden bien, me puedo ir con otro fabricante y tener un, un nuevo contrato que me pague más por mis diseños. Importante que piensen en eso. Familia. El fabricante tendrá que pagar un poco más por los diseños si hay demanda por esos NFTs del diseñador. Muy, muy importante que piensen en eso. El segundo jugador, que es el fabricante y dueño del showroom, tendrá que... Tendrá todo el riesgo, ya que hizo un gasto inicial al pagar por los diseños de los NFTs. Entonces, ese fabricante y vendedor va a ser el que va a tomar el mayor riesgo porque ya hizo su gasto inicial y si no, no puede vender esos NFTs, no sabe venderlos, le va a perder UPEX, dinero en verdad, a, esta, a este negocio. Este jugador tiene que tener Sparks para construir la fábrica y fabricar los NFTs y construir el showroom. Si van a querer ser fabricantes de NFTs, tienen que tener esos Sparks familia. Bueno, en este ejemplo, no creo que sea posible tener trenes de Sparks. Si van a dedicarse a fabricar estos NFTs y a venderlos, importante que tengan los suficientes Sparks para mantener ese inventario todos los días. Y para construir estos edificios. Ese jugador tendrá que invertir tiempo y tal vez capital en forma de UPEX, FIAT. FIAT, dólares, uh, euros, pesos, cripto. Para el marketing de su negocio de NFTs. Si no promueven su negocio. ¿Cómo le van a dejar saber a la comunidad que tienen una tienda de NFTs? A cada rato veo en el Twitter, en el YouTube. Como la gente está promoviendo ahorita sus tiendas de Legends, de exploradores, ustedes van a tener que hacer lo mismo. Este jugador decidirá cuántos mints cada NFT tendrá. Voy a hacer 10 NFTs para que sean más, más raros, 100, 1000. ¿Cuántos voy a querer hacer? Otra cosa que van a tener que pensar para saber cuánta ganancia tal vez le puedan sacar. Este jugador venderá los NFTs al precio que él quiera. A recordar que en cada transacción se le pagará a Plan un 5% de la compra y venta. Una vez que se vendan los NFTs, el jugador debe de encontrar la manera de sacar la ganan las ganancias del juego por dólares. Importante tener el KYC. Cuando se retire el dinero por tilia, se debe pagar una comisión del 5%. Otro 5%. Así es que recuerden, tomen eso en cuenta. Cuando le pongan el precio a sus NFTs. Recuerden que van a perder el 5% que se le tiene que pagar a Aplan. Y cuando se retiren esas ganancias del juego, otro 5%. Necesario tomar, una necesario tomar en cuenta los impuestos que se puedan pagar por estas ganancias en Fiat. Por ejemplo, yo que vivo en Estados Unidos. Cada vez que retiro ganancias del juego, voy a pagar el próximo año entre el 30% al 40%. Tal vez en otros países no, no tienen que pagar impuestos, pero uno nunca sabe. La inversión que tendrá este fabricante y vendedor. Tiempo para construir la fábrica y el showroom. Gastos, UPEX, dólares, cripto para pagar por los diseños. Y el marketing del negocio, internet, el electricidad, ganancias, 100% de las ventas de los NFTs menos los fees de las transacciones de la venta de los NFTs. El fee cuando se retire el dinero del juego de Tilia y posibles impuestos del país donde radique el jugador. Importante tener eso en cuenta con este segundo ejemplo. Así es que si me asocio con el chapulín él me diseña todo tengo que pensar en estos casos que voy a tener yo me tengo que encargar de echarle ganas para que estos nfts se vendan que qué chiste tienen que estén ahí en el, en el showroom sin venderse y al chapulín le pagué 100 200 dólares por por diseño se imaginan muy importante que sepan cómo van a recuperar su inversión cuántos nfts van a tener que vender a qué precio tomando en cuenta todos estas comisiones que tenemos que pagarle el juego a Tilly y al gobierno para que no pierdan dinero, para que les salga rentable a ustedes. Bueno familia, este fue el segundo ejemplo. Ahorita en el tercer ejemplo vamos a hablar de que hay un diseñador, hay un fabricante y hay un vendedor. Tres personas diferentes y como cada jugador, va a tener ciertos requisitos, ciertos problemas que tiene que solucionar. Bueno, familia, muchísimas gracias. Espero que esta serie les está ayudando un poquito para que vayan pensando si quieren abrir un negocio de estos y qué es lo que tienen que hacer. Bueno, familia, nos vemos despuesito en el metaverso.